¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos una vez más a Pokémon Let's Go Shiny loque Y bienvenidos chicos al capítulo definitivo de esta serie que va a ser Va a ser epiquísimo chicos, nos quedan tres combates, dos alto mando y el campeón va a ser epiquísimo Y espero que os encante, espero que ganemos este Loke tenemos a todos nuestros Pokémon, tenemos todo preparado. No he curado, me falta curar a, a Charlie ¿vale? Que ahora mismo le, yo creo que le curaremos porque va a ser posiblemente muy necesario. Y ya está, estamos preparados, chicos. Vamos a ello, me pongo los cascos. No quiero perder tiempo porque este capítulo tiene pinta de que va a ser bastante largo. Así que Ahí que vamos. Voy a curar rápidamente. Tenemos aquí las, las, las pociones, las pociones. A, ayer hicimos un capítulo, pero brutal. O sea, yo es que alucino. hiper poción para nuestro Charlie Ahí que lo llevas Y tenemos todo exactamente igual que en el capítulo anterior, obviamente O sea, es que, es que no hay más Vamos para allá Se viene el siguiente combate Tercer alto mando Dejar un like, chicos Esta serie está siendo brutal Estamos a punto de terminarla Bueno, vamos a terminarla hoy mismo Para bien o para mal Espero que para bien, ¿vale? Y Agatha Este es mi alto mando favorito O sea, me flipa Los Pokémon de Team Fantasma Es que son mi maldita pasión Hola, Agatha ¿Cómo está usted? Vamos para allá, chicos Madre mía, hermanos, madre mía. Yo soy Ágata del alto mando. ¿Qué pasa? Según he oído, eres el ojito derecho del profesor Oak, oh, ¿no es así? Oye, por cierto, camisita, ¿eh? Para ir guapete, para que aquí no haya ningún tipo de dudas de que voy a ser el campeón. Ese kamal era un entrenador apuesto y hábil, pero ya ha llovido desde entonces. Ahora no es ni la sombra de lo que fue. Madre mía, a la altura del Betún lo está dejando... Se pasa todo el día jugueteando con la Pokédex esa ¡Qué pérdida de tiempo! Los Pokémon están para luchar y no para coleccionarlos Presta atención, criatura Te voy a enseñar lo que es un buen combate Vamos para allá, chicos No me enseñen nada más, eh Cuidado con Agata Que se nos puede complicar Primer combate del día de hoy Primer combate contra el Alto Mando bueno, tercer combate del Alto Mando realmente Técnicamente Contra Agata que tiene 6 Pokémon A ver qué sacas A ver qué sacas battlefield ¡Bien! Bien, Battlefield, bien, ya vencimos un Battlefield ayer, de hecho Con un con un cascada murió en terribles sufrimientos Y creo que la estrategia de ayer fue bastante clave eh, A ver, no sé si la podemos hacer todo el rato, pero ojo, eh, ojito Trampa rocas, esto es seguro, o sea, esto es la clave Ventisca, bueno, soy tipo acero En principio está bien, vale, perfecto Nice, trampa rocas Y ahora va a hacer Ventisca Yo creo que ahí, ahora mismo, sí que la mega es la mejor opción Nivel 60, vale Ventisca yo, yo lo veo, eh Yo veo a Charlie, aunque bueno, es que también Rupe está bien, vamos a ir con Con Onda Ignea Vamos a ver cuánto le quitamos, vamos, ahí está Ventisca Que lo falla, Onda Ignea Que golpea y este Butterfree Bueno, le quita poco, eh Voy a probar taladradora por el que dirán Es que no sabemos qué tipo es y esto es uh, Oh, oh, oh Oh, vale, sandlas normal De Alola, ok Okay, ok, ok, ok, ok, ok. Taladradora. Taladradora. Que sea muy bueno. Que sea muy bueno. Que, que, que le haya salido muy mal el cambio. Que le haya salido muy mal. ¡Pumba! Muy eficaz. Vamos. Ahora se viene otro. Ahora se viene otro. Otro taladradora. A ver qué tiene, Ojito. Vale, soy más rápido. Soy más rápido que hablas ¿En serio? No lo mato. No lo mato. No lo mato. No lo mato. No lo mato. A ver qué tiene. Onda Inia. Esto sí es duro. Esto sí es duro. Aguanta el rupe. Uff. Uf, es que no tiene nada de ataque físico, o de... de, de perdón, de, de, de... sí, no, de ataque especial, eso es lo que quería decir Este sandlas parece ser A ver, tra, taladrador es muy eficaz, por lo tanto puede ser o fuego, o roca, o acero Así que no voy a hacer onda inia, ¿no? Obviamente Estoy pensando en patada salto alta, pero es que, es que no quiero que falle la taladrador No la falles, no la falles, no la falla Y ese sandlas debilitado Bien, bien, uno, uno de seis, Perfecto Siguiente Pokémon. Empezamos bien, empezamos bien, empezamos tranquilos. Empezamos con un grandioso Rupe con buena defensa que está aguantando lo inaguantable. Butterfree otra vez. Ok. Eh, cambiamos de Pokémon. A ver, Butterfree... Vamos a cambiar a Sebastiana. Vamos a cambiar a Sebastiana. Yo creo que Butterfree, viendo que tiene solo Ventisca... Bueno, tiene. A ver, solo solo ha hecho Ventisca, eh, podemos intentar colarle el Somnífero aquí. Vamos a probar, ¿vale? Igual funciona y es aquí eh, La estrategia, vamos, nuestro arma definitiva A ver, Battlefield Uh, las, las púas, eh Las púas, tú cambia de Pokémon, cambia, cambia Todo lo que quieras, que te vas a llevar unos buenos sustitos Ventisca, vale Soy tipo roca, joder, lo que me quita ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a hacer recuperación, eh Voy a hacer recuperación, yo en este turno se tiene que dormir Así que recuperamos Básicamente, porque el Ventisca en algún momento lo puede fallar Y eso nos puede venir muy, pero que muy bien Ahí está, recuperamos Y voy a probar Es que como no sabemos qué tipo es, tampoco quiero andar eh, Haciéndole idiota Vamos a probar entonces el <coughs> El surf, mismamente A ver, Battlefree, estás dormidito, hermano Estás dormidito, te vas a comer un surf de Sebastiana Que no es moco de pavo Así que, Sebastiana, golpéale, Golpeale fuerte, no lo mato ni de dos golpes, tío ¿Qué está pasando aquí? O sea, es brutal le quito muy poca vida, sigue dormido Sigue dormidito Otro surf Ahí que vas, muy fresco Y le queda ya nada, le queda muy poco Ahora se va a despertar, ¿vale? Así que voy a hacer, bueno, no sé si se hace el somnífero Vamos a hacer el somnífero, se va a despertar Se ha despertado, en efecto, ventisca Me golpea, eso es lo malo Pero yo le voy a meter el somníferito ¡Perfecto, hermanos! ¿Cómo jugamos? Podría haber metido el surf, pero prefiero hacer Recuperación y surf, que solo surf Así que Ahora recuperación Sigue dormido No te despiertes No te despiertes en turno 1, eh No te despiertes, eh, Battlefree Vale, bien Ya está, chicos Ya está Bueno, obviamente ahora no se va a, no a despertar Cuando no se tiene que despertar es ahora, ¿vale? Ahora está el problema Recuperación Que también no me quiero gastar todos los pps ¿Cuántos tiene? 10 Cuidadito No te despiertes No te despiertes Se ha despertado Descanso Vale, vale, vale, vale. vale Esto es, esto es, una, esto es un cambio a la mega como una casa. O sea, no hay más. No hay más, chicos. No hay más. Surf. Se lo come Butterfree. Muy fresquito. Algo que le hemos quitado, que no está mal. Y ahora, obviamente, ahora se va a dormir. Obligado. Así que, Charlie... Se viene la rase, chavales. Se viene la corpulencia, el, el onda ignia... Perdón, el cascada, el terremoto... Vamos, es que va a fliparlo. Lo va a flipar. Lo va a flipar, compañeros Compañeros Ahí está, está dormidoto Lo primero que voy a meter es el, el, el sustituto O la corpulencia Creo que aquí es mejor El sustituto, realmente Porque ese Ventisca No estoy yo muy convencido de que me vaya a derribar El sustituto, al ser tipo Agua-fuego, eh, creo que lo aguantamos Bastante bien Ahí está, sustitutito, bien metido Y sigue dormido pues corpulencia, obviamente, o sea, no hay más No hay más Corpulencia Lo malo de spamear mucho a la mega es que vamos a tener que gastarnos eh, Bastantes Bastantes Recuperar pp's de esos elixires En nuestro En nuestro, oh, destructor Destructor, hermanos Voy a meter otra, eh, meto otra Pero vamos, decanteo, decanteo Corpulencia, es más rápido Venusur que, que, que, que, que Butterfree Esto sí que me sorprende porque Butterfree parece un Pokémon rápido, pero no sé. O sea, estoy un poco... Un poco de guillotina. ¿Guillotina funciona si hay sustituto? Terremoto. Ya se acabaron las tonterías. Terremoto. Butterfree, te puedes ir por donde has venido, ¿vale, compañero? Ahí está. ¡Al carrer! Perfecto. Era muy eficaz esto, ¿eh? Si lo llego a saber. Si lo llego a saber antes. Perfecto. Subimos a nivel 60. ¡Vamos! ¡Vamos! Esto es más... Más PPs, más todo. Más, no, más PP, no más ataque, más todo. Tajo aéreo. Uff. A ver, Tajo aéreo. Como que no, ¿no? Prefiero terremoto y cascada, simplemente. Conservamos, ya está, perfecto. Joder, el sustituto y el corpulencia se están haciendo la partida, ¿eh? Kingler. Kingler, Kingler, Kingler. Voy a seguir, voy a spamear. Spameamos a lo loco, chicos Si tenemos la estrategia, la tenemos Es lo que hay, ¿vale? Es la liga Pokémon Hay que jugar como mejor sepamos Las púas, las, las estas, le quitan poco Voy a hacer terremoto Vamos allá A ver cuánto le quita Ese terremoto fresco Que... Bien, bueno, bueno, bueno No está mal, no está mal No está mal Ataque Furia Ataque Furia, chicos Ataque Furia bueno, todavía me quita el sustituto con la tontería Ah, pues no, ni siquiera, tío Increíble, increíble, Cascada Yo creo que Cascada, si Terremoto le ha quitado eso Cascada lo tiene que matar casi seguro Ay, que va esa Cascadita y Kingler debilitado ¿Era muy eficaz? No, era neutro también pues, pues, pues ya está, pues ya está, pues ya está Hasta luego Kingler, un saludo, eso que Kingler tiene muy buena defensa eh. Dugon Vale, Dugon Hemos capturado un Dugon, ¿verdad? Pero que no era Shiny me quiere sonar, aunque no, no me acuerdo, igual no Igual me estoy rayando, ¿me suena? No lo sé, pero no me acuerdo del tipo Así que da igual, Cascada Con tal de que retroceda este Pokémon, yo creo que Cascada es lo mejor Vamos para allá, tenemos que mirar Los elixires, tenemos que mirar Los elixires, pero esto De tener el doble de ataque es brutal Es muy eficaz, lo siento Dugon Lo siento compañero Ahí que llevas, ahí que lo llevas Kabutops? Este sí que le tuvimos, eh, y era siniestro Recuerdo que el tipo lucha era por 4. Pero no voy a cambiar. Porque cambiar supone venderme ante la mega. O sea, supone perder una ventaja brutal. Pero brutal. Ahí está. Las rocas le hacen mucho daño. Porque. Era por 4 a lucha. Por 4 a lucha, eso quiere decir que era tipo acero roca o algo así, ¿no? Siniestro. Siniestro roca. Cuerco cascada. Te a matarlo Cascada Siniestro acero puede ser Ahí está, se lo come No lo mato, tío No lo matas, ¿en serio? Armadura ácida Perfecto Llegamos con la Mega Con todo preparado Vamos para allá, chicos Terremoto Bueno, no sé qué hacer, eh Sí, terremoto Terremoto Ahí está Vale Este Cautos tiene que morir Tiene que morir Tiene que morir Ya está, se acabó Adiós Adiós Y ahora queda la Mega Que no sea... Que no sea muy buena, que sea normal, no sé. A ver, algo. Que, que no sea Mewtwo, por favor. Solo con que no sea Mewtwo yo ya empiezo bien. Aerodáctil. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, seguimos. Cascada. O sea, vamos a ver. Doble de ataque, un mega aerodáctil. Shiny, que está guapo, la verdad, está bastante guapo. Las, las, las, las rocas le hacen bastante daño. Y cascada, vamos para allá, vamos allá. Aerodáctil, hermano. Mega Aerodáctil, que tiene que estar guapísimo Míralo, míralo ¡Qué pedazo de Pokémon, hermanos! Trampas rocas! ¡Uh! ¡Oh! Llegas un poco tarde, ¿eh? Llegas, llegas un poquito bastante tarde Pero bueno, tú tú haz lo que quieras Cascadoto, que este, no lo siento Pero no lo vas a aguantar O oh, sí, sí, sí, sí lo aguanta, sí, sí lo aguanta Me cago en pito pato No es muy eficaz, vale, pues Terremoto Terremoto, a ver, ¡No eres, no eres volador! ¡No eres volador! Terremoto y nuestra mega se está quedando sin pepes ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, chavales, ahí está Madre mía, el escote, ¿eh? Llevo aquí un escotazo, hermanos ¡Perfecto! ¡Perfecto! Primer combate No sé si me va a dar tiempo a hacer el combate final, chicos Porque si no se va a hacer un capítulo larguísimo, ¿eh? Larguísimo Igual lo tengo que dejar para otro episodio, ¿eh? Has ganado Eso no puedo negarlo Ahora entiendo lo que ve en ti ese vegestorio No tengo nada más que decirte Salvo esto Adelante y sigue tu camino esta estrategia es ganadora, chicos. Esta estrategia es más que ganadora. Vamos a, a curar rápidamente, Botiquín. Eh, uf, no sé ni si curar, fíjate lo que te digo, ¿eh? ¿Qué me gasto? ¿Una hiperpoción en Charlie o en Rupe? No lo veo necesario, eh. No lo veo para nada necesario. A ver, Elixir, esto sí lo voy a necesitar. 10 PP de todos los momentos. Ah, vale, vale, bien, bien, bien. ¿Y Elixir máximo? Revive todo. ¡Ah! Joder, tenemos bastante. Ah, bueno, tenemos Ether 10 pp de un movimiento, vale, vamos a usar esto A usar esto en Charlie En Terremoto, que lo recupera todo, perfecto Y en Cascada Tenemos 11 cascadas Que es más que de sobra para este combate Y yo creo que ya de momento no necesitamos nada más Así que, de puti madre Compañeros, tenemos Tenemos de todo sin necesidad de comprar, todavía no hemos gastado en nada Que hayamos comprado Uy, ¡Uy ese Dragonite Lance No me das miedo Bueno, espérate, espérate, espérate. voy a curar Voy a curar, porque pensad que solo queda. Solo queda esto y el. y el, y el rival final, es decir, el, el, el campeón. Y tenemos cuatro, entonces me puedo gastar. Uf. Voy a curar a Charlie solo, eh. Más que nada porque puedo hacer un sustituto tranquilamente, sin miedo a que. a que. a que vayan las cosas mal, ¿vale? Así que, ¡hola, señor Lance, A ver qué tienes, compañero! Así que tú eres el famoso Echo, he oído hablar de ti. Yo soy Lance, el Doma Dragones, y dirijo el alto mando. Como quizás sepan, los Pokémon de tipo dragón son criaturas excepcionales, de leyenda. No resultan nada fáciles de atrapar o entrenar, pero su poder es incomparable. Con ellos, contra ellos, no sirven. Las medidas tintas son prácticamente invencibles. Ahora lo veremos, ahora lo veremos, hermano. Tu paso por la Liga Pokémon va a llegar a su fin. Te arrepentirás de haber venido, que de comienzo... ¡El combate! Lance... El Doma Dragones. ¡Vamos para allá, chicos! Segundo combate del día de hoy contra Lance, el Doma Dragones. A ver qué nos depara este combate, chicos. Dios, qué emoción, qué guapo está siendo este juego. ¡Qué bien se nos está dando! ¡Qué bien me lo estoy pasando! Es brutal. Starmie, Vale. Vale, vale, vale, vale, Starmie. Sabemos el tipo. Sabemos el tipo, ¿de acuerdo? Y tenemos a Starmie con rayo hielo, también hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es tipo planta. Y tengo un Daegna. Voy a hacer trampas rocas. Obviamente, así. Esto es. Ob esto es obligado. Soy más rápido que... ¿Soy más rápido que Starmi? -me? Algo, me algo extraño hay aquí. Ha ah, usado un movimiento de, de baja prioridad. Tele vale, sí. Esto debe tener baja prioridad de transporte o algo así. ¡Hasta luego! Venga, va. Pues ahora, que viene? Vamos a ver. Ductrio. Esto. ¡Ductrio de Alola! <risa> ¿En serio, hermano? Pero si tú eres de canto, ¿qué haces con un ductrio de Alola? Vale, vamos con onda Inia A ver qué de para este ductrio. Hueso Merán, cuidado. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Dos golpes. Cuidado, aguántalo Rupe. Lo aguanta, Rupe. Lo aguanta, Rupe. Lo aguanta, Rupe, este onda Inia que le va a quemar. Puede ser, quemalo, quemalo, quemalo, quemalo, quemalo. No Vale, eh, va a hacer eh, Hueso Merán. Pues supongo que Saúl, ¿no? Yo creo que Saúl no es lo mejor aquí. Además tenemos mega agotar. No sé si seremos más rápido que este, que este ductrio, eh, porque ductrio es bastante rápido. Starmie también es bastante rápido, pero habrá que ver. Ahí está ese hueso Meran que me va a quitar poco, poco, muy poco, muy poco, hermanos. El ondaigne le ha quitado bastante. Voy a hacer eh, mega agotar, básicamente porque recuperamos vida y eso siempre es interesante. Giro fuego. Uf, que soy planta. Que soy planta. Vale. Atrapa cúrate, cúrate mucho, cúrate mucho Lo mata, perfecto, perfecto Además el giro fuego creo que desaparece, ¿no? Dime que desaparece Ahí está, recuperamos vida Ductrio muere y desaparece el giro fuego Dime que sí, dime que sí Rupe sube al 59, grande Rupe Grande Rupe No, vale, sí, se quita, se quita, se quita, se quita Magneton, Magneton lo tuvimos Y era tipo Lucha No me acuerdo, tío No me acuerdo Tuvimos a Magnemite, no a Magneton Pero me suena que era a cero Me quiere sonar que era a cero Así que Creo que es el momento de eh, Sebastiana Con Onda Ignea Yo creo que esta es buena, ¿eh? vamos con esto Vamos con Sebastiana me suena que era cero, pero no lo recuerdo bien. Ahí está Sebastiana. Creo que voy a dejar al rival para el último capítulo, ¿eh? Más que nada, quiero decir, al, al último entrenador. Más que nada porque... Porque no quiero hacer un capítulo de media hora, ¿vale? Y se nos va a ir, se nos va a ir largo. Eh... Onda línea. Vamos a ver, ¿soy más rápido? Afilar, cuidado. ¿Eso sube la velocidad? Solo dime que solo no sube la velocidad. Por favor. Por favor. Por favor. El ataque. El ataque... Sube el ataque. Bueno, pues nada, ahí está el Shondaigne. Pues nada, estoy más equivocado que. ¿Vale? ¿Era tipo agua? Es que no ha sido muy eficaz. Voy a ir con Somnífero. Vale, Rayo Aurora. Soy tipo roca. Roca psíquico. No debería ser nada del otro mundo. Vale, vale, ya está. Somnífero, dormido. Perfecto. ¿Tiene muy mala defensa este Polygon o me lo parece a mí? Porque a ver, sí, está a niveles por encima. Lo sé, pero joder. Es que me quita muchísima vida. Vamos con Surf. Está dormido, perfecto, y es muy lento, Sebastiana Es muy lento, por lo que estoy viendo Ese surf frescoto que se va a comer Si el tipo fuego es poco eficaz El surf también ¿Qué tipo era, tío? Voy a hacer recuperación Le vamos a meter un somnífero En cuanto se despierte Que no sé cuándo será Y vamos a cambiar ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Voy a hacer somnífero, eh más que nada porque creo que se va a despertar. No, está dormido. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, hermanos. No pasa nada. Ahora sí, somnífero. Te vas a despertar, ¿no? Me comentan. Me comentan, se ha despertado raya aurora. No me quites mucho. No me congeles. Ni se te ocurra. Perfecto, somnífero. Bien. Bien. Cambiamos. ¿A quién cambiamos? Ni el agua ni el fuego. Ni el agua ni el fuego. Era tipo lucha o algo de esto. Lucha... Igual era agua, ¿eh? Si es agua. Vamos con Saúl. Saúl y Mega Agotar. Puede ser que fuese agua. Vaya fail este, ¿eh? Puede ser que fuese agua-tierra. No me acuerdo, tío. No, agua-tierra no puede ser, porque entonces el surf sería eficaz. ¿Agua-lucha? No, tío. Es... Qué raro que no me acuerde de esto. Mega Agotar. Vamos allá. A ver, este Magreton. Dime que estás dormido. Soy más rápido. ¡Mega Agotar! ¡Ah! Claro que sí, que es tipo agua Era tipo agua, perfecto magneton debilitado, nos curamos toda la vida Prácticamente ahí está, toda la vida Y subimos de nivel, eh. ojo Que esto siempre es importante, subir de nivel Perfecto, nivel 59, bien Bien, esto es bueno Subir stats siempre es bueno, chicos Siempre es bueno ¿Qué más te queda? ¿Qué más te queda? Starmie Starmie ¿Otro Starmie? ¿Quién me ha sacado un Starmie antes? Ha sido este, ha hecho teletransporte Vale, seguimos Tengo rayo... Tengo rayo... Tenemos rayo... Eh, rayo hielo, ¿vale? Ahí te lo comes No tengas nada de tipo fantasma Porque entonces sí que me, me violas O sea, me, me haces un hijo Pero un hijo de los gordos Rayo hielo soy más rápido que el otro Mir, Lo cual es bien Y le congela Le congela No No le congela te... Vale, vale, bien, bien La IA de este juego es basura Basura, hermanos Basura, menos mal, menos mal Es que estoy flipado, Dito Dito, ok Te lo compro, te compro a Dito, claro que sí Madre las trampas rocas, debe ser Fuego volador, o bicho volador O bicho fuego, algo de ese estilo Así que mmm, Voy a ir con Rayo y Hielo por el tema de que debe ser volador Volador seguro, así que Rayo y Hielo Ahí te lo comes Dito debilitado, perfecto GG. GG, le quedan dos Pokémon Uno es Starmie, que solo se va a hacer teletransporte Y el otro es Una Mega que espero que sea fácil, por favor. Una Mega Starmi, ¿vale? Bien. Bien. Ojo que no llegamos con no llegamos con con nuestra Mega, con sustituto, ¿eh? No hemos usado la Mega, de hecho. Eh, Rayo Hielo. Ahí te lo comas, Starmi muerto y le queda un Pokémon, chicos. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Parece que parece que va todo bien. Va todo bien. Sí. No nos han sacado ninguno dos megas Que eso podría haber sido también un problema Porque te puede tocar, yo que sé, puesta en megapillot. Bueno, espérate, espérate no, no, no, le quedan dos Le quedan dos Vale, seguimos Megapillot. <risa> si antes lo digo Si antes lo digo Es increíble esto Vale, fijaos que las trampas rocas le han quitado muy poco Eso es que debe ser Al menos roca o acero Vamos a probar este mega Megagotar Doble rayo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no ha salido la animación? ¿Qué ha pasado? No me he enterado, pero da igual Mega agotar es muy eficaz, recuperamos toda la vida otra vez Otro mega agotar Que va a haber que recuperar los pps, ojito Doble rayo, ¿por qué no hace la animación? ¿Por qué no hace la animación? No entiendo nada, vale, ahí está, perfecto Pillo debilitado Vamos, le queda, le queda otra Mega, ¿vale? Le queda otra puta Mega que no, sea, que no sea, que no sea muy fuerte, que no sea Mewtwo, con que no sea Mewtwo, con que no sea Mewtwo, te lo compro, Gengar Mega Gengar. Estoy por sacar a Albi, que tiene toda la vida, y tranquilizar. Steve todavía no lo he usado, eh. Igual sacar a Steve tampoco es tontería. Pero miedo me da como tenga algo de tipo planta o algo así, es que me cagaré en la puta. Así que vamos con Albi. Fuerza lunar, tenemos canto también. Por si nos complica mucho. No sé, vamos allá. Yo creo que Albi es tu momento Es Vodafone, hermano Es tu momento No me he pagado Vodafone, eh <ríe> Me ha salido así, ¿vale? <ríe> ¿Te imaginas que está Vodafone detrás pagándome? No Gengar Shiny Así que va a ser Mega Gengar Le quita poquísimo las trampas rocas Poquísimo Pero Mega Gengar no tiene por qué ser del mismo tipo Así que da igual Fuerza Lunar Vamos allá Fuercita Lunarita Es Mega Gengar Mega Gengar Shiny Que está, pero vamos, guapísimo hiper guapo. Y ataque aéreo, ataque aéreo Ataque aéreo es en dos turnos Es bastante fuerte, pero es en dos turnos, chicos Fuerza lunar, ahí te lo comas Ahí te lo comas, hermano Mátalo, mátalo, mátalo, le quita poco Le quita poco Terremoto Ataque aéreo, no me quites mucho Por favor, no me quites mucho Por favor, te lo pido Vamos No me quita nada, chicos, terremoto Vamos allá, vamos allá ¡Uh -huh! ¡Pa, pa, pa! ¡Lance debilitado, chicos! ¡Bien! ¡Bien! Todo hecho, todo dicho, todo conseguido, chicos. Odio admitirlo, pero eres una pasada con los Pokémon. Mira cómo me aplaude el tío. ¡Mírale, qué emocionado! ¡Mírale, mírale! ¡Lance, no me puedo creer que mis dragones hayan sucumbido a tus ataques! Te has convertido en el nuevo campeón de la Liga Pokémon. Hmm. Bueno, casi, porque te espera otro desafío. Deberás enfrentarte a un entrenador más. Y ese entrenador es... ¡Ojo! Ah, no, no, no, este no es. Este no es. Hola, Eco. Enhorabuena por tu victoria contra Lance. ¿Qué pasa? ¿A ¿Qué viene esa cara de sorpresa? Es que no podía haber llegado usted en un momento más oportuno. Eco el rival al que te tendrás que enfrentar por ser campeón, es. El profesor Oak. Es broma. <risa> no, no, todos sabemos que no. Se trata de Copy, el auténtico campeón de la Liga Pokémon. Así es, hasta ahora basta con, con derrotar a los cuatro miembros del alto mando, pero sin embargo, en esta ocasión se ha decidido incluir al campeón como un integrante más de la liga. De hecho, esa es la razón por la que contamos con la presencia del profesor Para que se encargue de la coronación del campeón Y tanto Copy como tú sois perfectos candidatos Tras haber derrotado al Team Rocket Adelante, sale a la escena Ha llegado la hora del combate final truenos, vamos a dejarlo para el próximo episodio A principio del episodio he dicho que era el capítulo final Pero no, el capítulo final será mañana Así que nada, espero que os haya gustado Dejad un super like de Compituleno Apretad ese botón como si no hubiera un mañana Y nos vemos en el próximo capítulo Con el final de la Liga Pokémon Así que nada, ¡chao! ¡Chao!